Bueno, estamos esperando la llegada de los Reyes Magos que van a hacer su primera parada aquí en San Pedro, de Alcántara. Y bueno, están preparándole aquí ya los coches que están llegando. Bueno, yo creo que ya están todos. Aquí tenemos a Rafael Roja que todos los años también lleva uno de los Reyes. No sé a qué vas a llevar este año, Rafael. ¿Qué tal? ¿Cómo se vive este año? Eh, el, el que vaya a traer más regalos, el que yo voy a tiene que llevar. No. <ríe> yo, yo no puedo ser torpe. <ríe> <ríe> Rafael, ¿qué coche es el que ha preparado para.? Pues este esto día? es un fora del año 27. ...y bueno, está, ya vayamos muchos años restaurados y en condiciones... ...como los tenemos... Claro, ...lo en coche descapotable, de ¿no?... Sí. ...porque eso es importante sí. que lo vean bien los niños... Sí, sí, sí. ...y toda la gente, vaya a pasear por todas las calles de San Pedro... ...exactamente... Bueno, pues que te tengan muchas cosas los reyes, Rafael, ¿eh? Feliz, y a ti también, Lenita, Gracias. y a ti también, hija, todo el mundo, venga. Gracias. No, Bernardino, que ha venido de Ronda y todos los años también hace ese recorrido, ¿eh? hacíamos de menos también a Leocadio Corbacho, que también viene siempre, pero es que está atendiendo allí en Ronda también a las majestades, ¿no? Bueno, buenos días. Buenos días, muy bien, ¿y ustedes? Un año más, ¿no? ¿Cómo ha pasado? Un aquí? año más, aquí estamos. Pido, ¿eh? Yo vengo al lugar de mi compadre porque él está este año de rey allí, en Ronda. Bueno, entonces no se en todos todo sitios, bueno, ¿ya has traído este coche? Vamos a explicar un poquito. Este, de este es de mi compadre, ¿sí? este es un Ford, del año 30. Uh -huh. Bueno, que le has pedido a los reyes? ¿verdad? Bueno, pues, los de todo el mundo, salud. Es bueno, un momento muy bonito hacer felices a tanta gente, ¿no? Porque cuando ven los niños y los padres también, ¿no? Los disfrutamos también mucho viendo a sus majestades recorriendo la ciudad diciendo que ya estamos aquí, que los regalos van a llegar, que ya falta muy poquito, ¿no? Es una ilusión, que eso no se debe de perder. ¿eh? Y aquí estamos para pa hacerlo. Felices reyes, Bernardino, igualmente gracias. para ustedes. Bueno, los reyes llegan aquí a San Pedro de Alcántara y lo hacen a lo grande porque van a pasear en estos coches que son coches históricos y que bueno están súper bien cuidados y un año más aquí que ha pasado rápido este año, Pepe, y este año no podía ser menos. Van con tres coches capotables, preciosos, ¿no? Sí, este año llevamos igual que siempre los, los tres foritos, nada más que este año viene Rafael Rojas con el coche de Ahí te pudra porque se llama Ahí te pudra... Porque sí, lleva el, el, el porque el porta lleva un portamaleta que se abre y ahí era donde medía antiguamente a la suera y al suero. Ahí te pasa mucho frío. <ríe> ahí no veas. Y entonces, porque venía otro de Sevilla que venía del club nuestro y está mala la mujer y no puede venir el hombre, que es Paco, tú lo conoces, Paco ¿Sí? Sevillano. Y Mari Carmen, muy buena gente. Entonces no pueden venir y hola, y, y venimos con nuestro té bueno, y, de, y, de, y delante que va en los móviles. La prenda. también sí, lo traemos. La, la policía que la hemos visto ya preparada también sí. para que todo funcione bien. Si sí, no, no esto todo... funciona perfectamente, no hay problema ninguno. Eh... Esta gente eh... lo hace bien. Bueno, Pepe, que le has pedido año a los reyes? ¿Tú qué tienes? ¿Tú yo, tienes manos con ellos? porque tú tienes enchufe? Que yo salud nada más. ¿Qué quieres más que salud? El dinero yo sé ganarlo. La salud, lo importante es la salud. ...vamos a ver a los reyes, a su majestad... ...de nuestro café Bartasar... ...que están ya con los últimos retoques la, para salir y ¿no?... La jefa, ...y la jefa está también, ya también... ...la jefa, no. luego se entregará esta tarde... ...se entregarán los juguetes también a los niños de las a, ...a los niños de Aspander, sí. a mis niños... ...como todos los años ¿no?... Sí. Que lo hacen es, con, es con es mucha ilusión... con mis niños, mis niños... ...y además lo que han pedido ¿no?... ...que se no, les llevan los que así, no, cada uno. No. ...ya llevamos lo menos cinco años... ...que le, se les dice a... a, la, a la, ...al director de que mande la gente... ...y le pregunta a cada niño qué es lo que quiere... ...y entonces se le lleva la lista a Delgado... ...Delgado prepara para la lista y le da a cada niño lo que quiere... ...lo que han pedido... ...sí, ahí, sí, no, lo que no piden, es que sí. Que... sí... porque claro. antiguamente le daban unos reyes y no... no lo querían, oye... Claro. ...no, porque no era lo que quería ...eso está bien, ¿verdad? ...y que ahora que... lo importante, lo importante ahora es eso... ...que el niño pide los reyes que quiere... Estupendo, pues de verdad, eh, felicidades por lo que hacéis, que es muy bonito, cada año nosotros aquí puntuales para dar esta noticia, Felizante. que es única. Muchas gracias, Pepe. Gracias y a vosotros, gracias, felicidades a todos. Hablamos con el director alcalde de San Pedro, el señor Javier, que nos va a hablar de ese día tan importante en el cual se le da la bienvenida a su majestad de los Reyes Magos, que vienen de un viaje muy largo, ¿no, Javier? Que este momento. Bueno, pues... .mucha ilusión porque su majestad de los Reyes Magos de Oriente... ...pues llegan a San Pedro de Alcántara... ...y en este caso van a estar este día 4... ...en principio van a salir desde aquí, desde el Paseo Marítimo... ...en, en la zona de las Petunias... ...y van a recorrer las principales calles y barrios de San Pedro de Alcántara... ...estamos hablando del Salto, de Las Medrana, Guadalcántara... ...Fuente Nueva, Divina Pastora... ...la, en la zona la zona centro, el, el boulevard... Eh, toda la, zona, toda la zona, zona sur, Guadalmina, en definitiva... ...todo lo que podríamos llamar... Eh, en las principales calles de San Pedro de Alcántara... ...y posteriormente a las cuatro y media... ...pues van a rendir visitas, pues a Aspandé... ...un lugar de, que siempre visitamos, al, al, al centro de Aspandé... ...y después para finalizar hoy... pues dar una ofrenda al niño Jesús... ...en la parroquia de, Virgen, de, de en este caso de San Pedro de Alcántara... ...y decir que bueno, después descansarán... ...porque lógicamente el día siguiente les espera un día muy duro... Eh, ...porque hay que recordar que tienen la cabalgata de los Reyes Magos... ...y posteriormente pues esperando que los niños se acuesten pronto... ...pues lógicamente trabajarán y visitarán todos los hogares... ...de los niños de San Pedro de Alcantara, ...pues para poder cumplir sus deseos... ...de los pequeños y de los que no somos pequeños... ...pero seguimos teniendo el alma y el espíritu de niños". Gracias, Javier. Feliz Día de Reyes. Gracias a vosotros y feliz Día de Reyes. Bueno, vamos a preguntar aquí, ya que están los reyes, ¿qué le piden a los reyes? ¿Y qué recuerdo les trae de la infancia estos reyes magos que ya están aquí, Isabel? ¿Qué recuerdo les <risa> trae de la infancia los reyes A magos? mí nunca me han besado nada. ¿De chica? Esa se hacían las muñecas de Una trapo. Muñeca. O sea, Una muñeca de... De barro. Una muñeca de barro. Es que Hay que ingeniársela como se podía. Muñequita de barro. Pues a, a mí, los reyes sí me han traído siempre alguna cosilla. Me acuerdo de ya soy mayor. Pues la muñeca esa de cartón, que un día me la dejé la, eh, fuera. Tenía, este la mariquita Pérez, ¿no? Dios Mi madre Dios me, Dios habla. me habla mucho no, de la mariquita Pérez. La mariquita Pérez. Este la mariquita Pérez no era, era de cartón, lo dejamos. Sí, sí, sí, en la calle llovió y se puso sí, como un sí, sapo. Se <ríe> <de> fundió, ¿no? <ríe> se fundió como un era sapo. Una imitación... después vinieron las de Chinita que eran... Diferente, ya, ya, pero muy bien. Le besaron un caballo y, y le mató igual. Lo veo a la calle y se puso como un tapo... esto no, no, qué pena, ¿no? Que tristes hasta que viniera otra vez ...a año siguiente. Sí, los ya reyes, no hay, no hay bueno, más. Bueno, pues feliz reyes que traigan muchas cosas y sobre todo mucha salud. Sí, pues a gracias, ti te salan bastante. Reyes. Gracias. Feliz reyes. Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de ver. Bueno, ya están aquí los reyes magos, su majestad, de Mercho Gaspá y Bartasar... ...que han venido desde muy lejos para hacer felices a muchos niños... ...y también a los mayores nos hace felices... ...buenos días, su majestad, de los reyes magos... ...¿cómo ha sido ese viaje? Empezamos por Bartasar... ...¿cómo ha sido bueno, el viaje Bartasar? El viaje es muy largo, muy largo, con unas ganas de llegar... ...estamos muy contentos, siempre hacemos muchas caminatas... ...hacemos mucho deporte, jugamos mucho... Yo animo para poder soportar la carga que tenemos, pues hacer mucho deporte. Los niños tienen que hacer deporte. Nosotros, yo por lo menos juego al béisbol y el béisbol lo jugamos en Marbella, en San Pedro, en el Salto del Agua. Muy bonito. Todos los niños tienen que hacer deporte, todas las niñas tienen que hacer deporte. Bueno, Majestad, ¿qué le los, los niños que han pedido regalos? Bueno, mucho. Este año venimos muy cargados, muchos regalos. Este año es un año que se han portado los niños muy bien y, y venimos muy cargados, muy cargados de regalos. Bueno, vamos a preguntar, Majestad, también eh, una recomendación para todos los mayores, los niños, para que este año, ¿cómo tenemos que cobrar? ¿Qué tenemos que hacer para que el mundo funcione y vaya mejor? Pues nada, intentar hacer todo, entre todos el bien y llevarnos bien y, y aportar mucha paz a todos. Bueno, de momento lleva mucha ilusión y mucha alegría a todos. Gracias, Majestad. Gracias a vosotros. Bueno, como sabéis, sus majestades, los reyes magos... Han, ...han elegido a tres personalidades eh, que son sus emisarios... ...y que son los que, bueno, pues le están dando a conocer... ...a todos los niños de, de todo el término municipal... ...de Marbella, de Nueva Andalucía, de San Pedro... Eh, ...y de Las Chapas, que mañana será el gran día... ...pero hoy ya tenemos un anticipo... ...y yo les agradezco mucho que hayan querido estar aquí en San Pedro... ...por supuesto, a los que, eh, bueno, pues no han tenido nada más que llamar y, y, y los propietarios de coches antiguos van a ser los que van a conducirlos por las calles de san pedro del salto de guadalmina en fin todo el término de san pedro se lo van a recorrer sus majestades en este caso los emisarios de sus majestades los reyes de oriente y como digo yo les agradezco mucho que hayan querido estar con nosotros que esta tarde también acudan a expanden como sabéis hay un amplísimo despliegue porque esta tarde también estaremos en la chapa donde tendremos una carga donde además en marbella se le darán las llaves de la ciudad donde mañana por la mañana como sabéis estaremos en nueva andalucía en la zona en la campana y donde mañana tendremos dos grandes cabalgatas una en marbella y otra en san pedro o sea yo creo que no habrá un solo niño que no haya podido tener la oportunidad de poder recibir de manos de sus majestades pues unos caramelos eh, unos regalos y sobre todo una sonrisa que es de lo que se trata ¿no? que sepan que que por parte del ayuntamiento se está colaborando en todo lo que nos han pedido sus majestades y estamos muy ...muy orgulloso de que además bueno pues tengamos a estos grandes emisarios que, que van a estar con nosotros. Y por si acaso, mañana que sepáis que también vamos al hospital. ¿eh? Por la mañana. <ríe> bueno, vamos a ir subiéndolo. ¡Exacto! ¡Esto es un lugar!